Señor, a ti dirijo mi oración. Mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza. Que no se rían de mí mis enemigos. Que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían. Que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Señor, muéstrame tus caminos. Guíame por tus senderos guíame y encamíname en tu verdad tú eres mi Dios y Salvador en ti confío a todas horas Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad el Señor es bueno y justo él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes, los instruye en la justicia. Él siempre procede con amor y fidelidad con los que cumplen su alianza y sus mandamientos. Señor, es grande mi maldad, perdóname, haz honor a tu nombre. Al hombre que honra al Señor, él le muestra el camino que debe seguir, lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. El Señor es amigo de quienes lo honran, y les da a conocer su alianza. Siempre dirijo mis ojos al Señor, porque Él me libra de todo peligro. Mírame, Señor, y ten compasión de mí, porque estoy solo y afligido. Mi corazón se aflige más y más, líbrame de mis angustias. Mira mis tristezas y trabajos y perdona mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo que sienten por mí un odio mortal. Cuídame, sálvame la vida. No dejes que me hunda en la vergüenza, pues en ti busco protección. Que me protejan mi honradez y mi inocencia, pues en ti he puesto mi confianza. Dios mío, sálvame de todas mis angustias. Amén.